Venía de trabajar. No, ya nosotros nos habíamos enfrentado un tiempo atrás. Eh, él parece que quedó, quedó con tiria Yo mismo, venía, cuando venía de trabajar, yo traía, traía el machete mío. Que si no voy a traer el machete mío, voy a agarrar. Entre el cuñado, que se llama Uchi, y él, me, quién sabe lo que me hace, porque el mismo cuñado, el mismo, no cuñado, padrato de él. agarréme la llevó, eh, par de pedraje, por eso fue que agarríme eso, si no, él no me corta a mí. ¿Cómo fue? ¿Cuándo ocurrió? oye. ¿Cuánto machetazo se Solamente le dio uno. Eso es más solamente machetazo. ¿Tú pudiste identificar a, a tu agresor? ¿Cuál es el nombre de tu agresor? A él, él le dice Marco Hidalgo, Marco se llama. ¿Y por qué entiende que sucedió? llevó? ¿Qué en realidad fue? ¿Por qué? Para mí, que, para mí que agarró y quedó con riña, porque yo mismo le había, había hablado con la mamá. Y le dije que no quería problema. Entonces agarré y siguió con su riña, hablando y, y diciendo que me iba a hacer. Entonces, a cuando yo venía, agarré y me hicieron eso. ¿Qué te exigen en este momento? No, yo no, no digo nada.